Se trata de que la, hoy, Participación Ciudadana, o ayer, eh, Participación Ciudadana, nos, eh, nos dice eh, que, la, que ellos están de, están de acuerdo con que se elija en, a jueces independientes, a jueces que no tengan ningún vínculo eh, con con lo que son las eh, los partidos políticos, eh, Víctor. Entonces, yo me ellos plantean que los partidos políticos, todo aquel que sea, que va más del currículum o, o que haga la, la eh, intente ser parte de los jueces que van a, a formar eh, la Junta Central Electoral, eh, que tengan mínimo cinco años eh, sin haber militado ningún eh, partido político y externan que ellos mismos no van a elegir a nadie ni van a tener eh, preferido porque yo también sus, ellos también tenían sus ellos daban su opinión en cuanto a quién podía ser elegido o no sino que ellos no van a, a proponer a nadie eh, para que así eh, de una manera u otra eh, tengamos jueces pues independientes en la Junta Central Electoral. Yo creo que es una, una decisión y una forma de hacer las cosas que hace mucho que el pueblo dominicano eh, quiere para evitar tantos entuertos y tanta con tantos problemas que hemos visto que sea eh, en, la, en la conformación de la Junta Central Electoral y los resultados que eh, da, nos da cada una de, la, de las eh, emanaciones de decisiones que salen de la Junta Central Electoral, eh, donde siempre se, eh, se critica de que lleva un matiz eh, eh, ejecutiva uh -huh. donde el Poder Ejecutivo eh, ha, tiene un poder especial ante estos jueces que han conformado la Junta Central Electoral históricamente. Estoy totalmente de acuerdo, pienso que para para tener elecciones sin sin, sin, sin ningún tipo de, de problemas y de entuertos, que siempre eh, eh, son lo que acontecen alrededor de cada elección y nunca eh, nos sentimos conformes y siempre hay eh, el grito y el pataleo y decisiones que no, se, que no van acorde, a veces hasta con la ley, a veces hasta con, con el sentir y el sentimiento de cada uno de los dominicanos en, la, en el... En el en la elección de un candidato, o sea que esa, esa eh, condición de, de, de mantener una, una junta central electoral, igual que una justicia independiente, es lo más eh, sano para la sociedad y para la política dominicana. Debemos de avanzar y eso es un buen paso de avance, pienso que participación ciudadana que, que siempre... Eh, ha hecho un gran aporte en este sentido pero siempre tiene ha tenido su preferido y siempre aporta un, un tipo un, un político o una, un, una persona que forma parte de, de, de la mismo, eh, eh, de la misma del mismo grupo y flojarse de la independencia, una independencia en a nivel de los jueces de la Junta central Electoral, se despojan de esto y hacer ese tipo de exigencia es loable y saludable que de, to, de parte de cada uno de los dominicanos eh, decirle a, a, la, a la participación ciudadana que creo que es una buena decisión y que hay que darle seguimiento en ese sentido. Queremos y tenemos, debemos tener una Junta Central Electoral independiente para evitarnos todos los problemas a, pre y post electoral que siempre surgen en nuestro eh, en, nuestros, en, nuestra, en nuestra sociedad en, nuestro, en nuestros eh, forma de elección de candidatos a los cargos que cada cuatro años hacemos en la República Dominicana. Creemos, creemos que esto podría ser el cese de tantos problemas pre y post electoral. Oye, Sergio, en ese sentido, precisamente también yo me quiero referir. Se tenía la intención, tengo entendido que se tenía la intención de que a diferente, a diferentes otros de otros eh, de otros otro tiempos eh, instituciones con cierto nivel de representatividad eh, pudieran hacer hubiesen podido hacer ciertas recomendaciones o sugerir eh, figuras o personalidades que tuviesen la condición para optar ser miembro de la junta central electoral sin embargo también me enteré de que va a ser se le va a ser bajo el mismo formato de años anteriores donde quien tenga la intención de serlo puede hacer de presentarse de manera personal con su documentación para optar eh, ser eh, ser miembro de la Junta. Yo entiendo entiendo que en algún momento debería ser eh, recomendado, ¿verdad?, por instituciones que tengan cierta representatividad, pero también que tengan eh, eh, eh, un, un, eh, como institución tengan la potestad en cuanto a la, a la honestidad, en cuanto a la organización y la parte representativa. Y en este sentido, Sergio, quiero referirme, por ejemplo, que esta es una gran oportunidad. Recuerda que nosotros, Sergio, cuando se estuvo estructurando, eh, o cuando lo, Luis Abinader estuvo estructurando el, el equipo que lo va a acompañar en esta gestión de cuatro años, que ya inició, Deseamos nosotros que los franco macorizanos, los provincianos de Duarte, deberíamos tener una representación donde se discuten ahí las, las necesidades de cada una de las provincias. Y yo quiero hacerle un llamado con mucha humildad a una de las instituciones, ¿verdad? Que tiene mayor representatividad en todo el sentido de la palabra, porque también la componen hombres y mujeres eh, con mucha... Eh, eh, Providad, ¿verdad? Además, quien la dirige, que es nuestro querido padre Isaac García, que es el Consejo Económico y Social de San Francisco de Macorís, que yo decía, comentaba ayer con un amigo, que es tal vez el momento de esta institución que sí tiene representatividad, sugerir algunos nombres precisamente de esta zona de San Francisco de Macorís, porque aquí tenemos hombres y mujeres probos serias y honestas, que tienen las condiciones y las características para optar, para optar ser miembro de la Junta Central Electoral. Y de alguna manera, pues nosotros decir que tenemos, ¿verdad? Que esto, somos provincia, que somos una ciudad eh, importante, no solamente para, para votar cada cuatro años, para ir como borrego a las urnas, también tenemos figuras, tenemos profesionales con las condiciones de ir a optar, a optar porque todos los sugeridos o quienes va, tienen la intención lo pueden hacer, pero de ir a optar por un puesto que pudiera ser en este momento en la Junta Central Electoral. Así que desde aquí yo le hago un llamado al Consejo Económico y Social de San Francisco de Macorís, que este es el momento, este o uno de los momentos, para que a través de él eh, pueda hacer sugerencia de que... Hayan personas, hayan profesionales de nuestro San Francisco de Macorís Que puedan optar por ser miembros de la Junta Central Electoral No voy a mencionar nombres en este momento de, de, de profesionales que tenemos nosotros Pero sí, ya en los días posteriores vamos a mencionar nombres de personas Que nosotros entendemos que tienen las condiciones para optar por un puesto Ante la Junta Central Electoral claro. Así que este llamado humilde que hacemos nosotros como medio, como, como ciudadano, verdad, Que no, tenemos el derecho a hacerlo a esa institución que de hecho ha estado haciendo una labor encomiable en beneficio del municipio de San Francisco de Macorís y así esperamos que lo siga haciendo, teniendo al frente a nuestro querido padre Isaac García.